Están bienvenidos a este nuevo capítulo de lo que es cocina, parrilla, cupera. Estamos eh, hace una hora y media más o menos nos levantamos, estamos tomando un café, desayunando y preparándonos porque dentro de una hora más o menos tenemos que eh, agarrar ruta a unos 40 kilómetros más o menos de acá. Eh, donde nos invitaron a hacer un asado para 40 personas. Es una persona que cumple años el día de hoy y estamos muy felices para poder hacer el asado para esta gente. Anoche no pudimos filmar, hicimos chimichurri casero un montón porque es algo que nos pidieron exclusivamente. Volvimos muy tarde porque nos reunimos con la cumpleañera y nos pidió algunas cosas, así que... Les comento, en un rato ya agarramos ruta y les voy a comentar lo que vamos a hacer. De entrada, vamos a hacer bien, bien a lo argentino eh, Churipán. Acá no se conoce, estamos en una región en el interior de San Pablo y no se conoce esa receta, así que vamos a hacer de entrada choripan, a ver pollo, eh, alitas de pollo eh, frito, pero también a la parrilla, vamos a tener sopa paraguaya y un montón de otras cosas más que le vamos a ir contando durante el día. Te termino mi café, nos preparamos con la raza campera, cargamos las cosas. En el auto que, gracias a Dios, nos facilitaron uno y estamos muy felices. O sea, acompáñame en tu rato, agarramos ruta y seguimos con todo. Raza ya el auto cargado, emprendemos viaje, nos vemos allá a hacer asado a lo cupera, papá. Nos vemos. Ya estamos en ruta, camino a nuestro destino el día de hoy, esta noche un cumpleaños que en teoría iba a ser para 40 personas, se está convirtiendo en 60 aproximadamente. Tenemos todo listo, estamos muy emocionados, estamos muy contentos, así que seguimos viaje, acompáñame para lo que va a ser esta noche, vamos a mostrarle todo lo que vamos a hacer y bueno, continuamos. Estamos nuevamente acá en vivo ya con todas las cosas, nos trajeron los... mientras estábamos comprando la carne nos trajeron las parrillas Ahora vamos a prender fuego, vamos a hacer todas las cosas, vamos a salar la carne, la vamos a mostrar todos los cortes que tenemos Mira tenemos tres parrillas, acá vamos a hacer algo ahumado, estamos muy felices Acompañamos que dentro de un rato vamos a empezar a salar todo y a empezar a cocinar Porque dentro de dos horas empiezan a llegar la gente y estamos muy muy muy emocionados, así que galera nos vemos en tu rato. Raza Cupera, ya nuevamente acá en la casa para preparar todas las cosas para cum la cumpleañera. Tenemos chorizo, tenemos bacon, tenemos punta de pecho, tenemos costilla, tenemos un vacío, tenemos alita de pollo macerado, tenemos queso. Estamos muy, muy, muy ansiosos por lo que va a ser. Dentro de unas 2, 3 horas más o menos van a empezar a, a llegar las personas. Así que vamos a aprender el fuego, vamos a salar nuestra carne, tenemos chimichurri casero, salsa criolla casera, tenemos en el horno preparando sopa de paraguaya, así que acompañame en esto que es supera gastronomía internacional. ¡Vamos! ya! todo ya acá pronto fuego prendido tenemos el vacío las costillas sí, sí. la salito de, de, de pollo tenemos el chorizo ya cocinando así que vamos a continuar todavía las personas no llegan pero cuando llega vamos a mostrar todo lo que estamos haciendo Estamos muy felices. Terminamos. Todavía tenemos carne eh, asada, todavía tenemos un montón de cosas, pero estamos muy felices de terminar esta noche. La gente disfrutó del asado que hicimos. Gracias a todas las personas que han te invito a que le des like, que le des me gusta, que le des compartir al canal de YouTube, al Instagram, al Facebook, y te espero en la próxima visita que vamos a hacer acá en Brasil y en otras partes del mundo con supera Gastronomía Internacional. Un abrazo enorme, gracias por todo. Salud.